Mi familia es más importante porque acá en Perú normalmente y en otros países bueno, en Perú más que nada la familia es más importante porque la mayoría está dividida los padres muchas veces abandonan a sus hijos y a veces los hijos por más que te abandonen te dejen en la calle o vivas en otro sitio los hijos nunca olvidan que tiene su mamá, su, su papá. Y es más importante porque tú puedes encontrar amigos en otros países, en, el, en Perú, y los amigos los puedes perder. Pero la familia no, no, nunca lo vas a perder porque es algo que creciste, naciste y vas a morir con eso. Entonces, creo que es más importante la familia. Bueno, yo creo que... La verdad es que sí, la familia debe ser más importante que los amigos porque la familia son quienes tienen un amor verdadero por ti, quienes siempre te apoyan, quienes te han engendrado, te han dado la vida, pero hay casos en los que quizá los padres son drogadictos o no son un buen ejemplo para los hijos, no los apoyan. entonces. Eh, se podría decir que estos hijos pueden encontrar una comunidad ¿no? de amigos o de personas que realmente los acogen y estos forman, pasan a ser eh, su familia. Y se puede decir de que no necesariamente una familia son quienes te han engendrado o de tu misma sangre, sino también donde hay lazos de amor, ¿no? amigos. Entonces, esto y entre... Sí, es importante, pero a la vez también los amigos lo son. Hay cierto balance entre ambos, ¿no? la familia y los amigos, claro que la familia no siempre es el papá, la mamá, los hermanos o los tíos, la familia viene a ser para mí eh, las personas con quien en verdad te llevas bien y llevas una buena confianza, eh, dialoga siempre, eh, te apoyan, para mí eso es familia, pero también está la familia del papá, la mamá, porque ellos te dieron la vida. Entonces pasa que los amigos a veces no siempre van a estar ahí. A veces se traicionan o se van y te dejan y los padres van a estar siempre ahí para ti. Entonces, ¿cuál vendría a ser mejor? ¿Los amigos o eh, los padres? ¿Cuál? Entonces yo considero que ambos. Para mí no hay una equidad, eh, un, que algo es mejor. Para mí ambos son iguales. Sí.